Hola, soy Pamela del Tarot de Pan y en esta oportunidad vamos a ver un video que dicen las cartas acerca de la crisis de, eh, que está viviendo actualmente Perú. Así que, vamos con eso. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo se ve aspectada la presidenta, eh, si, si realmente se siente competente en el lugar donde está. Y luego vamos a ver el panorama entre la presidenta y el pueblo, ¿no? Que eso es lo que está generando conflicto. Vamos a lo primero. Bueno, acá se ve la carta que la representa, habla de que ella está siendo, digamos, eh, siendo ayudada o, digamos, recibiendo ayuda de conocidos, ¿sí? Pero también hay muchos de esos conocidos que no le están diciendo toda la información que ella necesita saber. Eh, ¿Qué posiblemente dentro de su grupo cercano se esté dando cuenta que hay engaños y traiciones. Eh, bueno, acá se muestra que es una mujer con bastante talento para la política. Eh, si bien es cierto, es una Géminis de, de signo solar y también acuariana como ascendente, se ve una persona muy una persona que planifica mucho, no es una persona que va y hace las cosas, sino que a ella le gusta estar en un lugar ¿no? y eso un poco lo que eh, por ahí lo, la presidencia en un primer momento le dio, no era seguro, seguridad y también esa capacidad de análisis. Ahora, yo veo de que, claro, cuando ella tomó el, el mandato, de verdad que lo tomó de corazón, ¿sí? Y que, y que ella tenía muchas ilusiones, eh, eh, digamos, ella no, no hacía como la típica promesa, ¿no? Eh, sin fundamento. Eh, sin embargo, claro, ahora se ven las aguas turbulentas, entonces, se habla de viajes, se habla de, de, de que ella necesita mentalmente tener una distensión, un, un aclarar su, sus pensamientos, como también sus emociones. Pero, claro, está siendo observada en este caso por el pueblo de Perú y por todo el mundo. Entonces, ella tiene que ser muy, muy, muy diligente en su forma de trabajo. Por ahí, evitar, yo creo que ese es el problema que ella ha tenido, de que ha evadido mucho, ha quizás eh, también entregado o delegado poder a personas que no eran las competentes. Sin embargo, acá en la carta del juicio habla de de un, un de, de un despertar, ¿no? Aquí está hablando claramente de lo que pasó, de la, de la crisis, ¿no? Que, que ocurrió. De que eh, fue un despertar, un, un, un tomar conciencia de que el pueblo peru peruano no la estaba pasando bien, tanto para el pueblo como para ella. Entonces, a partir de esta carta, poder solucionar los conflictos. Ahora vamos a analizar si en este caso la presidenta de Perú se ve afectado que dimite o renuncie en un corto plazo, como lo andan, como se paticina por ahí. Yo veo de que no es que ella vaya a renunciar, probablemente le pidan la renuncia, eh, un hombre de poder, ¿sí? Si bien es cierto, en el pasado ella se sintió bastante apoyada, eh, creo que ahora está dando pasos de ciego y o está tomando me medidas de forma muy precipitada, impulsiva, sin pensar. Entonces, de esta situación, que la, de este descontrol que ella tiene, eh, evidentemente ella está destruida emocionalmente, y de eso se van a aprovechar eh, personas de poder, hombres de poder. ¿sí? Es muy posible que ella dimite, eh, o que la quieran hacer dimitir, en pos de tener una seguridad eh, de cómo de... Como de mantener la estructura país, tanto económicamente como eh, socialmente, ¿sí? Pero también me habla de que esta mujer va a dar la pelea, o sea, no se va a ir tranquilita a su casa, sino que si es que se va, antes que se vaya, va a dar la pelea y, va, y, y si es que se va, efectivamente, va a decir muchas cosas. No se va a quedar callada en... en en temas ahora vamos a ver cómo se afecta la relación que ella tiene con el pueblo peruano les recuerdo que si te gusta este, este video puedes suscribirte al canal y activar, activar la campanita y eh, bueno también comentarte que realizo vivos de tanto en tanto donde respondo preguntas pagas y gratuitas también bueno en el corte habla de que evidentemente hay una sensación de que de que la presidenta le mintió al pueblo se, se ve también con los enamorados eh, confusión eh, fragmentación, pero que se van a tomar decisiones. A ver, eh, bueno, la carta que representa a la presidenta es la carta del Papa. Habla de que, de que ahora mismo está siendo una persona bastante estructurada, eh, tratando de llegar a acuerdos dentro de lo posible, eh, yo diría políticamente hablando. Pero también ella está muy a la defensiva y hay una negación de de quizás asumir que tuvo, que, digamos, que lo hizo mal, que efectivamente hay una crisis importante. Entonces, hay una negación, hay un permanente evadir de parte de ella, teniendo toda la capacidad de tener diálogo, eh, de también poder dar estructura. ¿sí? Eh, al pueblo de, de Perú se, se ve que esto, la crisis que se ve aquí reflejada fue producto porque eh, es como que le vendieron un sueño ¿no? de felicidad y de seguridad entre familia y amigos que no se concretó. Entonces también se ve que la crisis ocurrió porque desde el presidente anterior, incluso con, con la presidenta actual y su problema de, de evasión, ¿no? pensaba ella que diciendo unas palabras o, o un poco um, dando promesas, la gente se va a contentar, se va a estar pacífica durante esta etapa de transición. Eh, ahora, ¿cómo se ve el conflicto? Bueno, aquí se ve eh, claramente que hay un conflicto de intereses entre, entre las entre, yo diría, la hombres o gente de la élite política y con ella. Hay una profunda desconfianza de, de lo que ella hace, cómo lo gestiona. Básicamente porque ven que ella avanza muy poco, que ella va muy, muy, muy, muy tra tranquila o muy lenta para solucionar esta crisis. Entonces, yo diría que detrás de esta figura, detrás de la revuelta social hay un, hay un poder importante de la gente quizás que tenga más dinero que impulsó esto, que llevó a esto a que explotara, ¿sí? Porque, como decía anteriormente, ella se está moviendo de forma muy tranquila, muy lenta, y esto se está desgastando cada vez más. Yo diría que eh, hasta marzo, más o menos, esta cosa va a seguir así. Eh, de, sobre todo si es que la presidenta no es capaz de abrir los ojos y darse cuenta que fracasó. Eh, ya sea porque le traicionaron desde su... Eh, desde, desde su círculo íntimo, o simplemente porque ella eh, no, no quiere asumir la realidad. Entonces yo veo que esto se podría seguir eh, desgastando, yo diría hasta marzo, y aún más, es, o sea, es un desgaste, es como si fuese algo que va de menos a más, sí eh, porque cada vez que cada día que pasa, hay más desgaste, hay más cansancio, hay una sensación de un apuro, de, de moverse rápido, hay, la desconfianza va creciendo cada vez más. ¿sí? Así que, bueno, esta es mi mirada, mi predicción, mi lectura de cartas acerca de la crisis de Perú. Espero que te haya gustado y que te suscribas al canal, y te veo muy pronto. Gracias por estar.